Buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy por fin os puedo traer el vídeo Del lance de un diamante de codornico Tui. Igualmente veremos el lance de un diamante de oso negro Un diamante de pavo Y un mítico de zorro gris Y sin más preámbulo comenzamos Nos hemos venido al norte de la reserva de Mississippi Vamos a mirar entre el follaje a ver si encontraramos algo Mira allí tenemos un oso un nivel 7 Vamos a mirar Subió alguno más Está ahí descansando Así que vamos a coger el 30-06 Calibramos Apuntamos y Disparamos Le hemos impactado en el pulmón El animal sale corriendo Vamos a ver si hay movimiento De algún animal que salga huyendo Ya vemos que se le ha apagado el, el contorno Eso significa que ese animal está muerto Y vamos a a ir a por él, a ver la puntuación que, que nos arroja vamos a mirar puesto que en esta zona también podemos encontrar pavos conejos y codornices vemos ahí el, el hábitat os lo voy a poner el hábitat para que veáis he venido cazando por todo el norte por eso os recomiendo siempre que visitéis los hábitats a las horas que nos marca el mapa porque tenemos mucha posibilidad de encontrar animales y, y hay que seguir las huellas para ver el peso y nos indican más o menos qué nivel pueden tener seguimos avanzando despacito vamos mirando, ahí vemos el, el hábitat, como os he dicho que estaba marcado tarrete ya ha encontrado la pieza así que nos vamos a, a dirigir hacia donde está tarrete vamos a elogiar ya ve la puntuación de nuestro oso negro, nivel 7 imagino que, que será un oro simplemente por el por el nivel efectivamente un oro 20 con 70 muy buen impacto en, en el pulmón doble pulmón así que lo hemos atravesado de lado a lado y os voy a poner otra vez el, el mapa para que veamos bueno, vamos a elegir la primera perrete y os pongo el mapa para que veáis la zona es donde he venido cazando desde el puesto dando toda esa curva así que vamos a, a continuar con la caza voy a buscar a ver por aquí más hábitat ya ve que me encuentro por esta zona. Seguimos avanzando por la espesura del bosque. Vamos a ver si vemos algún animal. Sigue lloviendo. A mí me encanta que llueva. Yo sé que hay jugadores que no que les no gusta la lluvia, pero a mí me encanta. Ahora nuestro paso. Mira, ahí vemos un pavo, un nivel 2. Así que... está Ahí Había, había otro allí, me parece. No, no lo sé. No está marcado. ...vamos a llamarlos con el reclamo... ...a ver si contestarán... ...parece que no nos contestan... ...vamos a intentarlo otra vez... ...no, no contesta... ...así que vamos a localizarlo... ...cogemos los prismáticos... ...vemos ahí el pavo... ...y como está muy largo para la escopeta... ...vamos a hacer el lance con el 22... Apuntamos y disparamos Ese animal está muerto Vamos a ver si lo recogemos Escuchamos a otro A ver si podemos hacer también el lance A ver si lo vemos, no lo vemos Así que vamos a ir despacito Andando a recoger al otro Y si cuando nos acerquemos vemos el el otro pavo pues hacemos el lance, me parece que se iba para allá volando, me ha parecido verlo pero no estoy seguro, así que vamos a ir despacio, no escuchamos ruido, seguramente haya oído al escuchar el disparo del, del 22, eso que hace poquito ruido y está lloviendo, pues nada vamos a mirarlo en gps a ver si vemos la, la presión energética efectivamente vemos la presión de energética en el, del pavo muerto y lo recogemos vamos a seguir mirando porque en esta zona también hay varios hábitats de oso y de zorro ya vemos ahí el contorno cian venga aparentemente que antes me he equivocado y te, te he sentado y yo lo que quería era bloquearte seguimos avanzando despacio puesto que el pavo no el otro pavo no andará muy largo y ya vimos saldremos de duda de la puntuación que tiene nuestro pavo nivel 2 ahí escuchamos al otro pavo pero no lo vemos así que vamos a recoger este y vamos a ir a a por el otro a ver si lo podemos dar caza y lo batimos ya estamos llegando Sigo mirando, puesto que no me fío aquí, que esta vegetación os puede ocultar muchos animales y no nos conviene hacer ruido. Y vamos a ver la puntuación de este, de este pavete. Tenemos un oro, con 4,10. Y vamos a ver si localizamos al otro pavo. Vamos despacito hacia la zona donde, donde escuchamos la llamada. Lo llamamos. Vaya, me he equivocado de, de reclamo y he cogido el reclamo de, de cervatillo herido para osos. Pero en fin, no hay ningún problema. Vamos avanzando. Nos vamos a guiar por el, por el sonido, nos vamos a ubicar en la dirección de, del sonido del pavo. Vemos allí más huellas. Ahora nos acercaremos a ver qué, qué huellas son. no escuchamos sonido de pavo ahí tenemos un, un hábitat una zona de descanso así que vamos a ver estas huellas de que son vamos a ver son de oso peso máximo oso peso máximo y escuchamos a pavo ahí enfrente ahí lo tenemos así que vamos a coger el este disparamos venga, hemos dado con el 22 tenemos unas huellas de, de oso de peso máximo así que habrá que que seguirlas no, tan viejas pero bueno las vamos a seguir que estén viejas significa que no está cerca pero si las seguimos podemos encontrar un buen animal bien un nivel 9 o bien un nivel 8 o incluso un nivel 7 pero vamos a, a seguir, miramos, no vemos nada, así que vamos a, a recoger a, a nuestro pavo, seguimos avanzando sin correr, no queremos espantar a ningún animal, no tenemos ninguna prisa, vamos avanzando en dirección al, al pavo que está ya batido, vemos las huellas, a ver cómo va el animal, vemos aquí que van dando peso máximo o sea que es un animal que está tranquilo pues por lo tanto tenemos que ir despacito sin hacer mucho ruido vemos ahí el hábitat que ha estado descansando aquí este animal, es pues, un hábitat de, de oso y vemos aquí el pavo ya batido por lo tanto vamos a, a recoger al pavo y vamos a seguir las huellas hasta de donde nos, nos llevan Vemos aquí que tenemos un oro, 4,20, y nada, lo dicho, vemos allí otra llamada de pavo, vamos a seguir las, las huellas del oso, y si podemos hacer el lance del pavo, lo hacemos. Pero ahora nos vamos a centrar en el oso, veis aquí la zona de descanso, pues lo único que tenemos que hacer es seguir las huellas, despacito, sin prisa, Vemos que va caminando tranquilamente por ahí. Y lo único que tenemos que hacer, como he dicho, es seguir las huellas. Vamos agachados despacio. No queremos asustar a, a ningún animal. Aunque está lloviendo y nos amortigua el ruido que podemos hacer. Lo mejor es ir agachado en este momento. Vamos a seguir viendo. Va el animal tranquilo. Ha cambiado de dirección. No sé si se dirigía a vez a la... ...a la zona de descanso... ...o simplemente ha cambiado de dirección... ...vamos a ver a dónde nos lleva... ...llevo un buen rato siguiendo las huellas... ...vamos a ver... ...si encontramos algo... ...seguimos avanzando despacito... ...agachados... ...vamos a ver estas heces que nos indiquen... ...si está muy largo o no está muy largo... ...nos dice que es un rastro muy viejo... ...eso significa que pasó hace tiempo... Pero vamos a seguir mirando despacito. Siguiendo la huella, mira, ahí tenemos. Mira, un legendario, un legendario. Lo tenemos ahí descansando. Madre mía, llevo eh, más de 500 metros. los no sé si 500 600 de él. Nos vamos a tumbar. Nos vamos a acertar. Porque me gustaría hacer el lance con, con el arco. Vamos a tumbar a Perrete que se quede quieto. Para que no se nos ponga por medio. Escuchamos un pavo. Pero ahora no nos, no nos interesa. Nos vamos a centrar en el oso legendario que tenemos delante. Seguimos avanzando. Voy a mirar. No, no veo nada. Creo que cuando llegue este árbol igual me pondré agachado otra vez a ver si puedo ver. Vemos las huellas por donde venía. Seguimos avanzando. Despacito. Sin prisa. A ver si vemos al al animal no tengo visión por lo tanto me voy a incorporar a ver si lo localizo vamos a ver nos vamos a desplazar lateralmente seguramente esté detrás del árbol nos vamos a desplazar poquito a poco despacio a ver si lo vemos no lo veo donde está corazón no fastidies que se haya levantado y se ha ido vamos a seguir mirando ahí está la zona de descanso mira está, ahí, ahí está, ahí está detrás, detrás de ese árbol ahí lo tengo pues nada, vamos a avanzar otro poquito hasta tener una buena distancia porque quiero hacer el lance con el arco y tengamos una, una trayectoria limpia seguimos avanzando sigue lloviendo vamos a ver vemos ahí la zona el hábitat la zona de descanso vamos a seguir mirando no, desde aquí con la hierba alta no no tenemos visión vamos a avanzar un poquito hasta este árbol a ver si aquí me puedo me puede incorporar me incorporo un poquito ya miramos, ahí lo tenemos 42 metros una distancia óptima muy aceptable para un lance con el arco cogemos el arco apuntamos le damos al telemetro Ver, 42 metros y respiramos y paramos hemos impactado algo del oso sale corriendo y yo creo que no, no dará muy largo, ya nos ponemos de pie vamos a correr, vamos a ver la sangre el sangrado ya nos va a indicar si le hemos dado en, en órgano vital o no bah, vemos un sangrado precioso le hemos impactado el órgano vital llamamos a Parrete que se venga con nosotros y ahora vamos a, a recoger nuestro, nuestro oso legendario le decimos a Parrete que busque no nos ha hecho caso está un poquito rebelde, pero bueno, seguimos el sangrado venga Parrete, búscamelo ahora sí, ya ha localizado la sangre y vemos ahí el cóctomo ya de de nuestro nuevo legendario vemos que es un sangrado precioso ...y vamos a recoger nuestro animal... ...ya hemos ido con Ternocian... ...Perrete ya... ...lo localiza y se va a poner a ladrar enseguida... ...vamos a ver la puntuación que tiene... ...un diamante... ...23 con 20... ...diamante aceptable, no muy alto... ...pero un diamante aceptable... ...la verdad es que es un animal precioso... ...voy a hacer una captura... ...venga, y ahora lo diseco y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido elogiamos primero la y le ponemos el mapa, veis la zona toda el norte donde ha venido cazando todos los hábitats que hemos ido encontrando veis la zona de descanso de los, de los osos, ese triángulo que tenemos ahí desde luego como siempre os digo tenéis que seguir los, los rastros y visitar los hábitats y continuamos nos hemos desplazado al sur, vamos a buscar codornices Vemos ahí los, los habita Y las huellas Vemos los, la cadernicia en el suelo Corremos para que se, se levanten el vuelo No se asustan Vamos a ver, levántate Venga, ahora levante el vuelo Cogemos Disparamos a una Disparamos a otra Disparamos a aquella que le hemos dado Ese hemos fallado Y esa también Y esa también Hemos impactado tres y hemos fallado a tres Así que vamos a, a recogerlas Recargamos la escopeta Desde luego la, la calcetoria para mí es la mejor escopeta que hay Estoy encantado con ella Tenemos una plata Otra plata Y vamos a, a recoger la tercera Nos vamos a tener que ayudar de, de perrete Porque si no, no la veríamos Venga, perrete, búscala Perrete huele Y ya sale corriendo Vemos aquí los hábitats Mira, hemos descubierto otro comedero Eso está bien Cuanto más hábitat tengamos, mucho mejor Y vamos a seguir a Perrete Vemos aquí el impacto Perrete nos, nos está llamando para que lo sigamos Vamos a seguir las huellas de la sangre Ahí sale otra A ver si puedo Si sí, le he dado Y esa también ha caído bien. Y aquella no lo sé Ahí vemos a otra no, hemos fallado. Y él sale hemos en el suelo. No, pero no lo hemos dado porque sale corriendo y no tenemos bala. Madre mía. Qué chapuza de, de tiro hemos hecho ahora. Nah, está muy largo. Lo voy a intentar. Yo creo que sí. Creo que sí. No lo sé. Ahora lo veremos. Vamos aquí el sangrado ya de esta. La nos, nos llama. Escuchamos la llamada de las de las otras hembras. Vamos a ver. Si.. No sé si eran hembras o machos, pero bueno, vamos a ver si localizamos a nuestra Codorni. Parece que no. Sí, mira, aquí tenemos otro sangrado. Y ya Perrete nos reclama que la ha encontrado. Vamos a ver la puntuación y recogeremos las, las otras. Un oro, una hembra, 218 puntos. Vamos a acercarnos, a ver si podemos recoger las otras, vemos aquí otros hábitats. Venga, parrete, búscame. Búscame. Sale corriendo en dirección contraria, hacia donde dimos a aquella que salieron volando hacia atrás. Y vamos a, a recoger las codornices, desde luego que, que me encanta cazar codornices, que es un animal precioso, y vemos la sangre. A ver si localizamos. Perrete ya localizado. Vamos a ver. ¿Dónde está el corazón? Son tan chiquititas. Otro oro. Madre mía, esto lo voy a desecar. También en el 218 puntos. Vamos a llamar a Perrete que siga buscando. Escuchamos una llamada, pero Perrete se nos va a en dirección contraria. Así que vamos a recoge recoger las que están abatidas, recargamos sigue lloviendo, escuchamos los truenos me encanta que, que llueva aunque he escuchado decir que seguramente van a, a quitar el, el tiempo de lluvia ya lo veremos cuando hagan el anuncio a mí me, me fastidiaría, pero bueno, yo sé que hay jugadores que, que no les gusta la lluvia ya Perrete nos, nos reclama desde luego encontrar las codornices en este terreno, si no fuera por el perro, sería prácticamente imposible. Vemos ahí el sangrado. Ya Tarrete nos reclama. Y vamos a ver... ¿Qué animal es? ¿Otra plata? Venga, perrete, búscame más. A ver... Está Tarrete buscando... No, pero no encuentra no, no más, ¿no? así que entonces no, no dimos aquella que yo pensé que se la habíamos dado. Pues nada, voy a poner el mapa para que veáis la, la zona donde ha sido abatida y continuaremos con, con la caza. Estoy llegando a una hábitat de pavos. Vamos a acercarnos. Cogemos el reclamo, llamamos... no contestan, lo vemos que salen volando allí, cogemos el 22 y a ver ya le hemos dado a ese había otro también y si sí, si sí le hemos dado, creo que sí le hemos dado los dos, así que vamos a ir a, a buscarlo, si sí, están muertos los dos vamos a ir a buscarlos vamos despacito porque estamos escuchando también codornices Ahora veremos, cogemos la escopeta por si acaso, hemos avanzado ya un buen tramo, ya vemos el primer contorno, aquí tenemos un hábitat, a ver qué es, un hábitat de conejos, ya vemos ahí el contorno del, del animal, Perrete ya nos está llamando, lo ha encontrado y vamos a ver qué animal es, porque no no me dio tiempo de, de señalarlo, disparamos al vuelo, como dicen en mi pueblo a la cazadora, y tenemos una plata, una hembra 3,70 vamos a recoger al otro vemos aquí ya el sangrado enfrente tenemos un hábitat le decimos a Perrete que lo busque ya sale Perrete ahí como una salación vamos a mirar con los prismáticos no vemos nada por allí mira, ahí tenemos otro grupo de pavos Así que vamos a hacer el lance Tenemos un macho, varias vale, hembras. sembras Recargamos la munición del 22 La ya ha encontrado, el otro pavo nos está llamando Pero vamos a hacer el lance primero Disparamos a uno, a dos, a tres y a cuatro Disparamos a uno, le damos a dos veces Salen volando ya no podemos disparar Yo creo que han sido 4 o 5 Ya no sé si han sido 4 o 5 A ver si han sido 5 Porque han sido 5 disparos 5 impactos Ya el perrete nos reclama Vamos a A recoger Vemos aquí lo sangrando ya Está está casi muerto Vaya, se nos pone otra vez a, a tronar Y ya vemos ahí el contorno 100 del del animal el pavo vamos a ver si es un macho o una hembra porque como viste no, no lo pudimos marcar disparamos al vuelo perrete nos reclama vamos a mirar por subir algún ciervo por aquella zona no vemos nada así que sí perrete muchas gracias por encontrarlo vamos a ver otra hembra 360 y vamos a ver si... ¡Oh, madre mía! ¡Qué presión energética tenemos! ¡Ay, qué marcha más bonita! Venga, parte Búscame el resto. Ya sale el perrete corriendo. Vemos ahí enfrente el contorno de, de un animal abatido. El perrete sale como un rayo hacia él. Y vamos a ver si era un, una de las hembras que había o un macho. Pues hemos visto un nivel 2 como el peso y vamos a que aquí tenemos tenemos una hembra una plata, 350, una hembra muy bajita venga perrete, búscame los otros ya sale perrete a la, a la zona donde estaban antes lo, el grupo de animales la bandada de pavos vemos aquí ya los sangrados o sea, tenemos localizado dos impactos había más, y perrete se mete en el bosque y nosotros vamos detrás porque no queremos hacer mucho ruido. Pues vamos, por eso vamos andando. En vez de correr. Me parece que ya veo allí los contornos. Bueno, madre mía, día que ahí por aquí. Vemos los contornos. Efectivamente, vemos ahí no suelo cuatro animales. Yo creo que disparamos a cinco. Pero bueno, veo cuatro. Así que... Vamos a ver. Así, claro, cogimos uno. Tenemos una plata, 370. Tenemos otra plata de una hembra, 3,60 Efectivamente 5, los 5 disparos Hemos abatido a los 5 y hoy tenemos a dos A ver si son hembras o son machos puesto que había un macho Tenemos un macho, un oro, 4,10 La verdad que es un animal bonito Ahí en el pecho, esa, esa pluma que tiene queda, queda muy bonita y vamos a ver El, el último Otro oro, 4,20 la verdad es que es un animal bonito Y voy a poner el mapa para que veáis la zona donde donde han sido abatidos Donde hemos hecho la, la masacre de pavos y continuamos con la caza Enfrente tenemos un zorro gris Voy a coger el arco No, no, voy a hacer el lance con mucha hierba Voy a hacer el lance con el 243 Apuntamos y disparamos No, nos ha enterado el animalico Que estábamos ahí muy cerquita Y lo hemos atravesado de lado a lado Y vamos a, a recoger nuestro nuestro zorro, ya ver qué puntuación tiene, madre mía que sangrado tiene, El doble pulmón y vamos a recoger nuestro zorro que está encima del hábitat lo recogemos un oro, un mítico seis puntos justitos además que es un animal precioso así que lo vamos a guardar por si lo disecamos en, en un futuro ha desaparecido el hábitat, veis que ha desaparecido el hábitat al matar el animal, pero bueno, ya aparecerá otro hábitat, vamos a seguir mirando, vamos a avanzar un poquito, yo voy a poner el mapa, veis en la zona derecha de los lagos donde han sido abatido nuestro zorro mítico. Vamos a seguir viendo los hábitats, a ver dónde nos vamos ahora y continuamos con la caza. Tengo localizado un hábitat de codorniz, así que voy a ir corriendo y haciendo ruido. Vamos a saltar para que se levanten los animales. Mira, ahí vemos un pavo y disparamos. Disparamos con la escopeta. Vamos a seguir haciendo ruido para que se molesten los las codornices. No nos contestan, así que voy a voy a recoger el pavo. Vamos a ver qué tenemos aquí. Un oro. ...4 con 10, un número pequeñito... ...y ahora sí, venga... ...recargamos y vamos a por las codornices... ...seguimos haciendo ruido... ...saltamos... ...vemos que van corriendo delante de nuestra... ...madre mía... ...a ver si se mete el vuelo... ...mira, mira, nos lo, lo ha asustado... ...vamos a ver esa... ...disparamos a una... ...esa hemos fallado... ...vaya por Dios... ...se nos levanta otra... ...uno... ...nada, no sé si le he dado o no... ...vamos a, a recoger a esta... Mira, tenemos un, una plata. Ahí sale otra volando. Uno. Y dos, por si acaso. Le hemos dado los dos. Le hemos dado los dos. Vamos a recoger. Y escuchamos la llamada de, de advertencia. Venga, párate. Búscame esta última. Que las otras creo que, le, que hemos fallado. Ya vemos el sangrado. Vemos aquí la codorniz La recogemos. Un diamante. Diamante. Mi primer diamante de codorniz 261 puntitos. Muy justito, ha sido diamante por 0.50, pero la verdad es que me ha hecho mucha ilusión, que es mi primer diamante de codorniz. Madre mía, qué preciosidad de animal. Qué cosa más bonita, la verdad, para ser tan chiquitita, qué cosa más bonita. Disecamos nuestro animal. Venga, lo disecamos y perrete que, que me vaya buscando. Venga, perrete, búscame que estamos escuchando en más más codornices, venga, perrete empieza a dar vueltas sigo haciendo ruido para que se asusten y se levanten, no pero perrete no no encuentra ninguna así que hemos fallado los otros disparos y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido donde ha sido batida y continuamos con la caza ahí enfrente tengo una habitación de, de pavo ahí tenemos uno un nivel 3 un nivel 3 vamos a llamarlo este reclamo debería de, de... venir hacia nosotros Venga, parrete Date quieto No te me pongas delante Vamos a avanzar Llamamos otra vez Ve los hábitats La importancia que, que tiene los hábitats Nos contesta el pavo Vamos a ver si viene mira, Viene volando para nosotros Viene volando para nosotros Cogemos la escopeta Disparamos una Hemos fallado Disparamos dos Vaya tela, que le hemos dado al árbol Yo creo que ese último si sí le he dado Le hemos dado al árbol También es mala suerte Vamos a, a buscar la sangre Aquí tenemos el hábitat Venga, perrete, búscamelo A ver si lo hemos impactado Perrete está buscando Vemos aquí el rastro Vaya, una cierva Madre mía, madre mía si sí, si sí hemos impactado pues ahora no nos toca más que más que seguir el rastro y localizar a nuestro a nuestro pavo nivel 3 que seguramente sea un diamante vamos a ver sangrado sangrado muy pequeñito nada no no ha sido un impacto muy pequeño no, no está sangrando apenas venga aparte búscalo vamos a seguir a ver la huella dice que van para atrás es que se ha dado la vuelta vamos a ver perrete ¿dónde está? venga aparte búscamelo venga localízame la sangre y perrete se da la vuelta o sea que el pavo se ha dado la vuelta cuando lo hemos disparado así que vamos a ir a la otra dirección madre mía qué caminata yo calculo que unos 600 metros siguiendo el rastro la o sea, habremos dado de, de refilón por culpa del árbol vamos a ver un diamante 3,60 684 metros persiguiendo al animal El rastro y os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido abatido Desde donde le dimos a donde lo hemos recogido ¿Veis la distancia que hemos recorrido? Llamamos otra vez A ver si hay algún pavo Si nos contestaran No nos contestan Así que nos vamos a ir a, a montar el vídeo